el tema de hoy que se encienda la fe ¿qué dije? eso no habla de eso no habla de chistes que se apague la fe como dije que se encienda la fe a ver ustedes cómo dije ustedes cómo dije y ustedes cómo dije así ah, bueno vaya como que nadie vino ya que va ahora todos que se encienda la fe lo van a gritar a la voz de tres una, dos y tres Que se encienda Que se encienda Bien El plan del diablo Es robarle a usted la fe, quitarle la fe Es la de la fe El día que usted deje creer Tendrá que creer que hay infierno y que va para allá El día que usted deje creer que hay un cielo que nos espera Entonces va a tener que creer que hay un infierno y que va hacia allá el día que dejes de creer en Jesucristo vas a tener que creer en Satanás que es tu padre pero aquí están todos los que creen que Cristo es el Señor del Señor, Rey de señores no de reyes. y le damos la gloria a Dios y le damos la gloria a Dios y le damos la gloria a Dios ¿dónde están los que van para el cielo? ¿dónde están los que van para el cielo? <risa> a ver levanten la mano los que van para el cielo ¿usted para dónde va? Amén. Más, levanten la mano que va para arriba Para arriba <risa> La fe es Estar seguro de lo que esperamos Se necesita lo que se llama El escudo de la fe Porque cuando usted La fe es un escudo Cuando el diablo le envía un derdo, usted, Por fe le dice Eres vencido, desplazado Tú estás derrotado cuando todo parece mal, usted dice diablo, ¿se te olvidó, que estás derrotado. Mi fe dice que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Entonces estás derrotado, derrotado. Alguien alaba a Dios hoy aquí, alguien alaba a Dios hoy aquí. Alguien dice santo. El que no tiene fe expresa del diablo rapidito cualquier basura. Tú te la crees al diablo amenaza se la crees el diablo cualquier estupidez se la crees el diablo pero cuando hay gente armada con un escudo que se llama fe y se le paran al enemigo y dicen fiel es el que dio la promesa para cumplirla, fiel es el que dio la promesa para cumplirla y yo la creo alguien dice amén en esta tarde alguien dice amén en esta tarde aleluya ya veo la iglesia ya veo una iglesia de túnicas de colores sabía usted que la fe es estar seguro de lo que esperamos y estar cierto de lo que, ve, de lo que no vemos ay pastor no entendí seguro de lo que espero y cierto de lo que no veo Seguro de lo que estoy esperando Llegará Porque llegará Y cierto de que Aunque no veo Lo voy a ver Aunque no lo tengo Lo voy a tener Aunque no lo poseo Lo voy a poseer ¿Dónde está la gente aquí de fe? ¿Dónde está la gente? Que se encienda la fe Que se encienda la fe Que se enci... Aleluya por eso dice la Biblia es por ella que fueron aprobados los antiguos por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que era visible lo que se ve no fue Así comenzó la tierra Así comenzó nuestra vida Así se creó el universo Así se creó el mundo de lo que no era Por eso caminamos por fe y no por vista Porque aunque no vemos, viene Porque aunque no vemos, viene Porque aunque no tenemos, tenemos Porque aunque no poseemos, poseemos Alguien está entendiendo, Alguien puede saludar su milagro Alguien puede saludar su victoria Alguien puede creer que viene Aleluya, alguien diga amén. Saben que admiro mucho los, los, los, los arquitectos, los que construyen, los ingenieros, los que hacen estos grandes proyectos. Porque primero le muestran a usted lo que usted no está viendo tangible. Le están diciendo, León, ese este es el proyecto. Así queda. Y lo llevan allá al final y le muestran el resultado final. Y vemos, se van a abrir un hueco. <risa> así en la vida cristiana Primero que han mostrado que eres vencedor Más que vencedor Que eres triunfador Más que triunfador Que todo finalmente obrará para bien Que todo traerá resultados especiales Que aunque todo esté oscuro Aleluya, ahí está el proyecto de Dios para ti Y si el hombre cumple, Dios cumple Dios es fiel, Dios es fiel El que promete cumplirá El que lo dijo, lo hará por eso es que dice Hebreo 10.39 los que se niegan a poner su confianza en Dios son destruidos pero los que creen son salvados ah crearle la bazuca está siendo destruido creale el marihuana está siendo destruido Ah, como lo tiene acabado, un ah, como lo acabó ya, como lo acabó la basura. Ah, porque con Dios no se fue El que no cree, dice, es destruido. Y te tienen ya como una calavera destruido. Aleluya. Pero los que creen serán salvados. ¿Dónde están los que creen? ¿Dónde están los que creen? ¿Dónde están los que creen? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que son salvos? Que el diablo acabe a cualquiera, pero a mí y a esta casa no la acaba, a mí y a este pueblo no lo acaba. Aleluya. A la iglesia del Señor no la acaba el enemigo. Alguien de gloria a Dios, alguien de gloria a Dios, alguien de gloria. Alguien diga aleluya, aleluya. Aleluya. A su nombre, a su nombre gloria. gloria. Cuando Moisés se, se encendió la fe en Moisés. La fe un adulto se encendió la fe en un hombre un hombre cuando se le enciende la fe es peligroso para los demonios <risa> no me escucho cuando un hombre o una mujer se le mete la fe por dentro se le enciende se enciende la fe ¿Qué no quieres hijo mío, si yo te crié si yo te levanté, tú eres mi madre mi madre es Jocabel, la hebrea aunque no tiene nada, es mi madre heredera de promesa, heredera de la gloria de Dios hay alguien alaba, alguien alaba alguien alaba, alguien alaba de fe va a rehusar a las tentaciones del mundo, un hombre de fe le va a decir al diablo no y no y no y no cederé, un hombre de fe le va a decir al infierno no me arrodillo ante tus pretensiones, un hombre de fe le dice a Satanás y a su demonios y al mundo y a sus placeres rehuso, rehuso a creer en ti, pondré mi esperanza en el Dios de mi salvación Alguien grite que se encienda la fe, alguien grite que se encienda la fe, alguien grite que se encienda la fe, alguien grite que se encienda, que se encienda. Y en el que está a su lado dormido, que se encienda la fe. Una mujer de Dios que le grite a los dormido, que tiene que se encienda la fe. Un hombre que grite, que se encienda, que se encienda, que se encienda la fe, que se, ¡Que se encienda la fe. Aleluya. Gloria a Jesús que se encienda Y tuvo acceso a alguna fuente de tradición oral Alguna información Porque manifiesta que Moisés tenía 40 años cuando decidió Seguir con los esclavos A pesar de toda su educación en la corte de Paraná, bajarle un poco eso Moisés puso su fe en el Dios de Israel y cortó vínculos, a los 40 yo le dijo a la princesa, gracias por haberme cuidado, gracias porque tú fuiste un andamio en mi vida, gracias porque tú fuiste un puente de paso, aleluya, bendito es el Señor, pero ahora, ahora mi familia se llama Israel, el pueblo despreciado, el del pueblo del que se burlan, del pueblo del que la gente dice que no. Después pueblo de que la gente dice que no Yo soy pueblo de ese pueblo Yo rehúso a Satanás Y a Faraón Yo rehúso a ese mundo pagano Mi pueblo, tu pueblo Israel será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Aleluya, ¿dónde está la gente de fe ahí? ¿Dónde está la gente de fe ahí? ¿Dónde está la gente de fe? Alguien grita que se encienda la fe Que se encienda la fe Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Moisés decía, no cambio esta maldita generación egipcia si sea por el Dios de Pactos, por el Dios de Abraham. Yo pertenezco al Dios de Pactos, yo pertenezco al Dios de Abraham, yo pertenezco al Dios de Elías. Yo pertenezco al dios de Israel, yo pertenezco al dios de los patriarcas, yo pertenezco al dios de Isaac, yo pertenezco al dios de Abraham, yo pertenezco al dios de Noé, yo pertenezco al dios de Jacob, yo pertenezco al dios de Israel, yo no pertenezco a Osiris, a ningún impío demonio. Se necesita un ejército radical que le hable el diablo. Rehúso frustrarme ante tus intereses. Rehúso seguirte Satanás. Rehúso seguirte mundo. Quiero. Ese pueblo despreciado será mi pueblo. Este pueblo recuperado será mi pueblo. Este pueblo maltratado será mi pueblo. Porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Israel. Es el pueblo de pacto y promesa. Alguien alaba al Señor, alguien diga menos. Y mi casa Alguien puede alabar rey, rey? Alguien puede alabar Y cuando Moisés rompió el vínculo Con Faraón Y la hija de Faraón Quería decir Que inmediatamente pasaba a ser parte De los maltratados puede entenderlo, Inmediatamente pasaba A ser parte de los maltratados Eso le manda Venga, ¿no? Que cambia Sinvergüenza Cambia Dios ¿no? por un basuco, Por un bazuco Tierra, tener esclavos a su disposición Tener toda, toda, toda la tierra humillada bajo sus pies Porque se consideraban dioses Los egipcios Él prefirió les, Había una fe que lo tenía por dentro Porque por eso yo digo Que un hombre con fe es peligroso Para los demonios, para el infierno Y es un arma terrible en las manos porque cuando alguien tiene fe, nada lo puede parar. ¿Me oye, Nada lo puede parar. ¿Me escuchas? Nada te puede parar. Un hombre, una mujer de fe, nadie lo va a detener. Se paran en la brecha y no lo detiene nadie. Se paran en la línea de batalla. Alguien alaba al Señor aquí. Alguien alaba al Señor. Que el Señor de fe. Que el Señor deshace fe. Que el Señor de alguien en el ojito llamas así venga la cara que se sienta la fe O caber y su esposo dice que no temieron a lo que el diablo había dicho. Usted no puede tener padre de familia, usted no puede tener madre de familia de lo que el diablo ha dicho de sus hijos. Usted se tiene que parar hoy y decirle: Esta cabeza no es tuya, demonio. Esta cabeza de Jehová, y se le servirá al Señor. Esta le servirá al Señor. <risa> ¿Sabe qué significaba que Moisés aceptara los privilegios egipcios? Apostasía. apostasía ¿y sabes que es apostasía? <risa> quiere decir apartado, separado del Dios vivo, él la tenía clara en la cabeza él decía si yo me si yo me limito a lo que diga aquí Faraón, sería apartado del Dios vivo, estos tienen un Dios muerto, mi madre me enseñó que Jehová era el Dios vivo Y estos tienen dioses muertos Yo no quiero estar al lado del Dios muerto Yo voy para el Dios vivo Cueste lo que cueste Jehová tiene el poder Jehová tiene la victoria En Jehová se gloriará Mi alma, en Jehová Alguien levante su mano y diga Que se encienda la fe que se encienda No era fácil ponerse al lado de los esclavos Ah, es muy fácil ponerse por allá al lado del pecador Eso es fácil ¿Sí o no? Del borracho, del sinvergüenza, en el del alborio ah, eso es muy fácil Pero él dice que se puso al lado Pueblo del que se burlaba, del pueblo que maltrataba, él se pone al lado de ese pueblo. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre estaba siendo preparado para una labor que iba a perdurar. Milenios y milenios Este hombre estaba haciendo él, él, él lo perdió todo para ganarlo todo Cuando yo me atrevo a perder cosas Lo voy a ganar todo para Dios ¿Me está entendiendo? Cuando yo me atrevo a ganar todo Aleluya para Dios Pierdo todo para Dios, lo ganaré todo para Dios Pierdo para el mundo, pero gano para Dios Renuncio al mundo, que pase lo que pase Dios te invita a renunciar al mundo Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre Ha sufrido por Cristo alguna vez? ¿Se han burlado de pie en la calle? El oprobio de Cristo es el mayor de los tesoros El oprobio por causa de Cristo es el mayor de los tesoros Bienaventurados sois cuando la gente os insulte, os persigue y falsamente diga toda clase de malos en contra de vosotros a causa de mí, regocijaos y alegraos, porque grande es vuestra recompensa en el del cielo. Levante sus manos y esta hora ya están aquí. Si yo le quiero servirte, Señor, enciende mi fe, enciende mi fe. Enciende mi fe, Señor, enciende mi fe, enciende mi fe, enciende mi fe. Se me estaba apagando la fe para creer, pero enciende mi fe, enciende enciéndela. enciende Han venido dardo mentales a mi cabeza, pero enciende mi fe, enciende la, enciende Enciende mi fe, enciende mi fe, enciende cambiándote por las cosas del mundo pero ahora enciende mi fe una vez más enciende mi fe Señor. enciende mi fe la mano que siente que su fe se le está cayendo a pedazos dígale enciende mi fe necesito volver a creer Señor. Necesito creer, necesito Es un momento para que usted hable con Dios, con su mano derecha al cielo, por favor. Con su mano derecha al cielo, por favor, hable con él. Hable con él, por favor, hable con él.